Muy buenas noches, feliz sábado a todos. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que no nos no va a gustar. Eh, entonces, si quieres que te adoren la píldora y te bailen el, el oído, corta el vídeo, vete a otro sitio, porque eh, hoy vamos de realidades, ¿vale? De realidades. Y la primera viene de la mano de dos preguntas. Eh, que yo, sabéis que soy muy partidario de hacerlas continuamente primero es bitcoin eh, un medio de pago no es bitcoin una reserva de valor no a día de hoy es bitcoin un valor con el que negociar sí es un buen valor con el que negociar yo creo que sí que sí que lo es y además como tiene cierta volatilidad pues, bueno, pues podemos eh, jugar con él pero hay momentos en los que deja de haber volatilidad hay una tendencia más o menos clara y a partir de ahí hay que tomar decisiones entonces si hemos dicho que si no es un refugio de valor no va a ser estable ¿vale? eh, si no es un medio de pago pues bueno, tampoco tiene mucho uso es algo más a futuros correcto, entonces si se va a comportar como un valor como cualquier otro y sabemos estamos, estamos yo estoy totalmente seguro de que viene una crisis importantísima ya estamos empezando a ver primeros, primeros primeros movimientos de esa crisis con empresas importantes que se están yendo al carajo, las no importantes no salen, eso no salen en la tele y se van mucho más al carajo y todavía no han empezado a subir los tipos de interés de verdad lo que ha subido ha sido una castaña y la consecuencia de lo que ha subido apenas lo estamos viendo empieza a aumentar el par empiezan, siguen subiendo los precios están incontrolados ¿vale? totalmente descontrolados o sea, es increíble eh, vemos cada día noticias de bueno, nada, no, la guerra no te preocupes que va a terminar el mes que viene y eso tampoco termina, cosa mala, cosa muy mala. Eh, evidentemente, con todo esto hay muchísima gente ganando dinero. Y lo que yo quiero, de verdad, que lo que yo quiero, quererme es que los que estáis ahí detrás también ganéis dinero. Y de eso va esto. Entonces, tenemos una inflación que sube, tenemos un estímulo que baja el estímulo económico, ¿vale? los bancos centrales dejan de comprar ya deuda eh, con lo cual ese estímulo que había en la economía o si sea, dinero que voy a imprimir gratis ya no está eso ya no está eh, tenemos una guerra tenemos unos resultados empresariales que van a peor ¿vale? porque los que no han ido a mejor están yendo a, a muy peor y creerme que en el siguiente trimestre irán a peor todavía van a caer más con lo cual el retroceso se va a notar más. Entonces, eh, llevamos ya mucho tiempo, y más que nos va a quedar, esperando un rebote que nunca se produce, ¿no? Ese rebote, venga, venga, que vamos allá, venga, que ya... Eh, no llegamos al máximo anterior, cago en 10. Bueno, pero ha hecho un mínimo que quizás... Y cuando perdamos ese mínimo anterior, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Eh, Empiezan las cosas a torcerse y cuando te das cuenta, y yo creo que ya a muchos de vosotros en muchos valores está pasando que dices, joder, es que estoy perdiendo un 40, un 50, un 60%, un 30%. Y esto no, no tira. Me está diciendo gente que sí, que no va un adelante, pero esto sigue sin tirar. Y yo noto que volumen hay poco. Uh, y estamos, fijaros, y ahora lo vamos a ver, tiempo ya, tonteando con los mínimos de primeros de año cuando tonteamos una vez y estamos en la segunda vez que tonteamos lo más probable es que cuando ya sabéis que vais a una zona y la tocas que al final la pierdas y eso es lo más probable, eso es lo más, más fácil que puede pasar ¿vale? claro que pasa que una vez que pierdas ese mínimo habrá otro rebote y habrá otra vez venga, vamos a... que ya, que ya, que esta es la buena pero la crisis no termina, sigue todavía y siguen aumentando esos problemas añadidos a la crisis y los mercados siguen cayendo pero nos, no, pero o sea van a caer todos menos Bitcoin y las criptomonedas, porque las criptomonedas tienen un no sé qué, qué, qué sé yo que hace que no caiga el mercado de las criptomonedas poco a poco vamos a ir teniendo esa falsa sensación vale de que podemos llegar a volver a subir y de que ese máximo anterior al que llegamos, me Estamos ahí, ya, ya no quedará, ya no quedará. Cada vez que hay un impulso, ya estamos, ya ya llegamos, ya. Así, así lo vemos, así. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que los rebotes eh, pues se van desinflando, poquito a poquito, se desinflan, te vas dando cuenta de que no tienes volumen, te vas dando cuenta de que nunca recuperas tu inversión. Y al final dices, estoy harto, vendo, que ven por culo y ya, ya veremos. O, o eh, se produce un día de esto, de una situación de pánico tremendo y es cuando wow, vendes y ayudas a que ese pánico vaya eh, un poquito más allá. Y bueno, pues eh, oirás, seguirás oyendo muchos sitios en los que te van a seguir diciendo que no, que nos vamos para arriba, que vamos a seguir subiendo y que eh, no te preocupes. Pero dices, joder, sí, yo que no me preocupe, pero hostia, es que llevo perdiendo un 50% de lo que había metido ahí arriba. Otras, ¿qué hago? Es el poder de la negación, ¿no? Al final, eh, pensamos que, bueno, estamos en una corrección, no pasa nada, y cuando quieres darte cuenta, esos rebotes que ya han perdido fuerza, ya no estás en una corrección, ya estás en un mercado bajista. Y ya no puedes salir de él, estás jodido. Eh, en ese momento es cuando tomas las peores decisiones de tu vida respecto a ese valor. ¿Por qué? Porque cuando tú ya te das cuenta y ya dices, ostras, estamos en un mercado bajista, te lo están diciendo los gráficos, lo está viendo todo el mundo. Y el que sabe de verdad, ya lo veía hace tiempo. Y es el momento de empezar a comprar. Y dices, ahí va, no tengo liquidez para comprar. Mira que me decía mi padre que guardase liquidez. Por algo sería. Y la liquidez no está para los 38.000, ¿eh? ya os lo digo yo. Ahora no pasa nada. Hay iluminados y hay mucha gente que os dice... Bueno, eh, la compra media de las ballenas... Y esto es cierto, o sea, pero... Está en 34.000, con lo cual esa, eso lo van a defender. Los cojones van a defender, como decía... ...Juan Diego... ...gran actor... ...que fallece hace poco... ...hace unos días... ...hacían las hombres de Paco, no... ...Paco, ¡mis cojones! <ríe> Era muy, muy bueno... ...era muy muy bueno... ...entonces eso... ...nunca... Eh, ...desdeñes el valor... ...de la liquidez... ...cuando... Esos, esos grandes ...esas grandes ballenas... ...tienen una compra media... ...supuesta supuesta, Porque no sabemos lo que hay detrás del mercado OTC. Es que esto es algo que no se tiene en cuenta. Y no sabemos lo que hay detrás de muchísimas empresas de lo cual no tenemos conocimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, hacemos un estimativo. ¿Vale? estamos un estimativo. Bueno, pues me lo, puedo, me lo puedo tragar. Pero claro, es que la compra media de Bitcoin está en torno a 24.000. Con lo cual tenemos 10.000 dólares. 10.000 dólares entre los 34 y los 24 de margen. Bien, por otra parte tenemos a JP Morgan, ¿no? que dijo que Bitcoin valía alrededor de 38.000. Con lo cual, inclusive al día de hoy, tal después de esta bajada que estamos teniendo, sigue todavía sobrevalorado. Está más o menos en la zona, pero si quieres comprar Bitcoin barato tendrá que estar por debajo de 38.000, que lo dice JP Morgan. Entonces, ese es el punto máximo en el que tiene que estar Bitcoin en estos momentos. Porque es su valor más o menos adecuado. Y si JP Morgan lo quiere en ese rango, es por algo. Tener en cuenta, y lo he dicho varias veces, sabéis que yo soy muy. Creo que en esta teoría que yo tengo, ¿vale? Pues bueno, creo que es bastante aproximada a lo que va a pasar. Cada vez hay menos bitcoins en los exchanges, con lo cual cada vez es más fácil manipularlo. Al precio de exchange, digo, ¿vale? Entonces, en cuanto cada vez con una ballena más pequeña... No hace falta que sea una ballena de las grandes que haga una gran venta. Cada vez una ballena más pequeña puede dilapidar el mercado. Y si yo tengo una compra media en 34.000 y quiero mejorarla, ¿qué tengo que hacer? Os pregunto, ¿vale? Si yo tengo una compra media, ¿soy una ballena? ¡Bruh! voy comiendo plancton y quiero comprar más barato ¿qué tengo que hacer? si tengo la capacidad de comprar más barato ¿por qué cojones voy a comprar más caro? pregunto, ¿eh? entonces, si puedo comprar en 30, en 32, en 28 en 29, ¿por qué narices voy a comprar en 38? habrá ballenas que estén comprando en cualquier precio, da igual, porque van a muy largo plazo y no tienen ningún problema ya son ricos, no tienen prisa Ninguna, no como nosotros, que tenemos una prisa brutal. Y hacen trades a muy largo plazo. Mal llamado holder o como lo queráis llamar. Son inversores, invierten a largo plazo. No son traders, son dos cosas distintas. Inviertes a largo plazo, inversor. Inviertes a muy corto plazo, trader. Y luego estamos los que somos un, unos energúmenos mezclas de todo. ¿vale? Que invertimos a largo plazo pero también hacemos trading. Y como sabéis, yo y llevo diciéndolo desde diciembre, cada mes he ido bajando, bajando mi cartera de trading, tenía un 30% y cada mes he ido quitando un 3 de ese 30, de ese total. ¿Vale? Con lo cual ahora estoy en un 18 y llega el lunes el día 1, y me quedaré en un 15, estaré en un 50% de lo que normalmente suelo tener en un ciclo alcista. Porque he reducido a la mitad mi dinerito, sea mucho sea poco, da igual. Eso no importa, todos son porcentajes. ¿Y podéis ganar un 100% anual? Por supuesto que sí. Y os lo voy a demostrar. Pero cada cosa lleva su tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Ostras, si se nos va toda la mierda, ¿qué hacemos? Yo no digo que vendas tus bitcoins, ni mucho menos lo que tengas guardado, guárdalo. Pero no hagas el tonto con la liquidez y espera, espera, porque esto tiene que caer más, va a caer más. Es mi opinión, puede equivocarme, yo estoy actuando llevo ya meses actuando en base a eso, ¿vale? Llevo desde diciembre actuando en base a esa, a esa creencia que tengo. No es una creencia porque me haya iluminado santo Tomás. No, no, no. Es una creencia basada en la experiencia y ya he dicho por qué anteriormente. Y ahora lo vamos a ver en la gráfica. No me voy a enrollar más. Solamente quiero que tengáis muy claro que si el mercado se va para atrás, Bitcoin se va a ir para atrás como todo, como absolutamente todo, y que todo esto acaba de empezar. Con lo cual... Joder, es que siempre hay que tener paciencia, no hay que tener prisa claro, es que de eso va esto el dinero pasa de las manos impacientes a las manos pacientes y la paciencia paga, esto es seguro, la paciencia paga así que vamos a verlo, comenzamos ¡Suscríbete y dale a la campanita! Vaya por tomar este por culo! Pues eso, como sigamos así, nos iremos efectivamente a tomar por culo, como dice mi niña. Bueno, aquí tenemos Bitcoin en Bitstamp, me da igual en el exchange que sea, pero bueno, Bitstamp, como tiene más antigüedad, pues ahora por eso lo tenemos así. Eh, ¿Y qué, qué narices eh, pasa aquí? bueno, pues que tuvimos unos máximos caímos, bueno, tuvimos una muy buena respuesta en dos ondas importantísimas geniales eh, y pues lo que iba a ser en este, en este rebote, recordáis iba a ser una tercera onda no se produjo nunca y nos fuimos para abajo, es decir, el mercado te la juega cuando menos te lo esperas ¿Vale? aquí lo natural, tenemos onda 1 onda 2, un ABC, como lo queramos decir, y cuando decíamos venga ya vamos a rebotar, nos fuimos para abajo. ¿Y qué pasó? Pues que yo cuando vi este movimiento, efectivamente este movimiento, y lo avisé, ¿vale? Yo dije, mmm, no mola. ¿Por qué no mola? Pues por varios motivos. Vamos a poner aquí el Olimon Bikero, ya que lo tenemos, ¿no? Ya que nos lo han, ya que nos lo han dado, al, al entrar en el canal VIP, pues voy, a, pues voy a ponerlo. ¿Y qué nos dice? Así a voz de pronto. Pues que tenemos, primero que perdimos, ¿vale? La línea naranja, teníamos que haberla recuperado en ese momento, de no recuperarla, que íbamos a por la línea morada, que es la de 50, y la perdimos también, incluso bueno, nuestra línea nitro, que es la blanca, en el momento que la perdimos, mal rollo. Ahora, ¿qué ha pasado? Que bueno, durante este tiempo, durante esta caída, un rebote, caída, rebote, eh, hemos retesteado tanto nuestra línea nitro como la línea de 50, como la M20, y las hemos vuelto a perder, las tres. Ah, cuando nuestra línea nitro es alcista, va hacia arriba, ¿vale? Sabéis que normalmente lo cogemos solamente los cruces verdes. Entonces ya tuvimos un cruce verde aquí abajo, cuando estaba horizontal ya un poquito alcista, pues bueno, a partir de ahí nos fuimos para arriba. Cuando está, sí, alcista, pero tenemos un cruce rojo, no lo cogemos porque interpretamos que es un falso cruce. Evidentemente no vale para semanal, esto es para diario, para cuatro horas, para una hora. Cuando ya está horizontal y volvemos a tener un segundo cruce, ya tuvimos uno aquí, otro aquí, lo que esperamos es que al estar horizontal podemos estar cosiendo la línea de tendencia, ¿vale? Perfectamente, o sea, la línea de tendencia, perdón, la línea nitro, la línea blanca, la perdimos hacia abajo, cruce rojo la cogimos hacia arriba, cruce verde la volvimos a tirar para abajo, cruce rojo nos faltaba verla roto hacia arriba y tener un cruce verde que nos dijera, bueno, estamos realmente haciendo eh, un canal horizontal eh, una pauta plana un, muchas cosas, ¿vale? evidentemente esta pauta plana todavía se puede cumplir no está ni mucho menos desde ya, ¿por qué? Porque aunque perdiéramos estos mínimos, si venimos a tocar la zona de 33, si no me equivoco, es eh, estaríamos dentro de esa línea de tendencia limpia. Incluso o si la perdemos un poco las cosas y hay que perderlas con mucha claridad o ganarlas con mucha claridad. Pero, ¿qué pasa? Que ya tenemos todas nuestras medias para abajo. Nos queda la de 100, evidentemente, y la de 200. Históricamente la de 100 cuando se, la, se pierde, se pierde de golpe. O sea, lo de perderla y retestearla como que no va mucho con ella. ¿Vale? O la pierdes y la recuperas de golpe, o la pierdes y la pierdes en, en profundidad. Vamos a ver cómo quiere perderla esta vez. Eh, por ver puntos de inflexión, aquí tenemos uno. ¿vale? Aquí tenemos lo que digo, la pierdes y rápidamente la recuperas. Estamos más bien probándola. Previo a esta subida que vino después, lo que pasa es que se nos puso en medio el covid y pues la perdimos y bueno, la recuperamos rápido. La verdad es que la media de 100 en, en, en semanal es una media que siempre se recupera rapidísimo. Bueno, aquí ya fue un poquito más chungo. Y aquí sí se retesteó. De cierto modo, se retesteó y nos fuimos a dónde. A por la de 200. Un toque, dos toques, tres toques y para arriba. Aquí igual. Tuvimos un toque, dos toques y para arriba. Y aquí igual. Tuvimos un toque y para arriba. Pero... Todavía la tenemos en la zona de 21.8 aproximadamente. Yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer. Yo simplemente os digo lo que yo estoy haciendo. Ya os lo he dicho. He reducido mi riesgo en, en, el, en trading. Y eh, toda la liquidez que tengo la tengo guardada. Esperando. ¿Esperando qué? Y qué actuar y cómo actuar. Pues muy sencillo. En el momento que empecemos a perder mínimos anteriores es cuando empieza esto. Es cuando empieza el juego de verdad. Estamos en semanal y tenemos una semana anterior. Bueno, dos semanas bastante negras, muy bueno, bastante rojas. Eh, una semana que nos echó, fuimos a probar. ¿Vale? La M20 y nos echó claramente. Esta semana hemos tenido incluso menos impulso. Pero es que fijaros que nos hemos movido. Hemos, hemos caído del máximo un 6% y hemos estado hasta perdiendo un máximo de un 7,5%. O sea, eso es nada. Hacía tiempo que no nos movíamos. Bueno, aquí, en este punto que intentamos pasar la media de 50, no conseguimos eh, pues lo, que, lo que teníamos que haber conseguido. Eh, no hemos tenido un margen tan cortito. Hacía tiempo, ¿eh? Aquí tuvimos un poco más. Esta, esta vela también fue de margen bastante cortito y lo que produjo fue esto. ¿Vale? Entonces, no hay, no hay chicha, no hay, no hay interés. Y lo que realmente sube Bitcoin o cualquier valor, son dos cosas. Uno, la confianza. Dos, el interés. Y no lo hay. El, los, los focos están puestos en otro sitio. Uh, a lo mejor lo que quieren es que pongamos el foco en otro sitio. No digo que no, pero yo prefiero ir a los datos, ¿vale? En vez de, en vez de a, a teóricas conspiranoicas y demás, yo soy de realidades. Y la realidad es que esto me dice que no vamos para abajo. ¿vale? Esa es la realidad. La realidad es que la experiencia me dice que no vamos para abajo y que nos están mmm, medio engañando, un engaño turbo ahí. Eh, vamos a ver, vamos a ver realmente al final en qué queda. Vale, lo mismo, llegamos a la media de 100 y esta vez nos sorprende y rebotamos, pero a día de hoy, hoy, hoy, llegar a la media de 100 significa llegar a estos mínimos anteriores, ¿vale? La zona de 36, una zona totalmente probable, ya hemos hablado inclusive de la zona de 35, con lo cual... No, hasta ahí tampoco tampoco sería nada raro, es algo bastante normal y más en los porcentajes en los que nos estamos moviendo, pero fijaros como poquito a poquito nos está sangrando y en este recorrido vale de ese máximo al mínimo que hemos estado haciendo es un 20%, 21 prácticamente, y estamos ahora mismo más o menos en un 20% desde ese punto, un 20% extra a lo que ya teníamos detrás, ¿cuánto llevamos caído? pues bueno, llevamos en este momento, un 44%. Hemos estado cayendo un 52%. Bueno, dice las malas lenguas, y, y bueno, yo soy también de esa opinión, de que los eh, criptoinviernos, los nuevos ciclos, son diferentes. De hecho, este ciclo está siendo diferente, ya lo estamos viendo, porque tenemos mucha más gente diferente, inversores distintos, eh, y mm, bueno, pues eh, eso es una ventaja. Eh, es una ventaja cuando las cosas van bien cuando las cosas van mal y sale la gente estampida pero no todo es negativo no todo es negativo y hemos dicho que tenemos un colchoncito ahí entre el precio medio de compra de Bitcoin y esos 34 de precio medio de las ballenas bueno, tenemos ahí 10.000 pavos no está mal ahora bien, ¿qué pasa con Bitcoin que no pasa con prácticamente el resto de las criptomonedas? Por, decir, por no decir con ninguna en realidad. Que es muy escaso. Y es mucho más escaso de lo que parece. Es decir Es Porque aunque ponga que hay 21 millones que se van a, a, a minar... ...hay 19 en circulación... ...se calcula que dos se perdieron... ...quedan 17 millones. vale De los 17 millones... ...hay 9 que están por ahí parados... ...el resto están en manos minoristas, que hay bastante... Y el resto están unos 6 millones en manos de los exchanges. Bueno, es un reparto bastante equitativo. dices Joder, los minoristas tienen bastante Bitcoin en comparación con lo que realmente tienen eh, las manos fuertes, ¿no? Esos grandes inversores. ¡Ostras! Entonces, no tendrán que buscar esos grandes inversores que están acumulando Bitcoin como locos. Y esto es una realidad. No tendrán que meterle una sacudida al mercado. Digo, ¿eh? No tendrán que, que, que... tirar el precio para que la gente lo venda en pánico. Se me ocurre. Porque de otra forma... no van a conseguir más bitcoins. Sí, comprándolos más caros. Pero no está el chocho para ruido. No está la cosa ahora mismo... para decir, venga, voy a soltar aquí con alegría... Entonces... Vamos a ver otra cosa. Gráfica mensual. ¿vale? ¿Qué nos dice esta vela mensual? Que cierra mañana. Hoy no. Mañana. ¿Qué nos dice? Que está abrazando todo eso. Y eso me dice que pierdo en mensual. En mensual la EMA 20. Cuidado, ¿eh? ¿Qué ha pasado cuando hemos perdido en mensual la EMA20? Mirad aquí, previa al precipicio. ¿Vale? Esto es una castaña de un 37% en un mes sin contar la mecha. Aquí, ya en recuperación, volvimos a testearla para irnos para arriba. ¿Qué pasa? Que vino el bicho... Y bueno, pues la testeamos un poquito más abajo. En mensual, la que nos salva eh, de la quema es la media de 50 ciclos, que no llegamos ni a tocarla. Aquí sí la atravesamos, pero bueno, esto fue una traición, a cara perro fue, ¿vale? Pero bueno, si nos acercamos a la zona de la media de 50, en mensual, también nos dice... ¡Ay! Está en la zona de 21, más o menos, ¿vale? ¿Qué pasó la vez anterior también? Eh, fijaros. Aquí le salió la media de 50. O sea que estuvo rondando por esta zona. ¿Vale? O sea que se tocó. Igual que la de 200. En diario. Perdón, en semanal. Entonces, ¿qué pasó cuando perdimos aquí? Al, al borde. EMA 20. Luchó un poquito y al carajo. ¿Vale? A partir de ahí la recuperamos y para arriba. ¿Vale? Fijaros, ¿eh? Lo digo para que empecéis a pensar en largo plazo y también para que empecéis a pensar en que hay eh, gráficas más allá de las de un minuto. Y gráficas que en el momento que yo paso por encima de la EMA 20 y dejo correr, aquí fue un 5.814%. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Esta vez... Igual, me apoyé, tonteé y perdí. ¡Guaga! Un castañazo importantísimo. Bueno, después de que yo llego y me apoyo, igual que la vez anterior, vino este bicho, pero si yo no cuento el bicho, ¿vale? O lo cuento, Vean, voy me a medirlo aquí, voy a medirlo aquí, más arriba. Pues bueno, un 670%. No está mal. Y a partir de ahí, pues, tonteo. ¿Pero qué pensáis de esta vela mensual? Que no tiene rabito por arriba ni rabito prácticamente por abajo, no tiene ninguno de los dos. Yo creo, yo creo que esta vela es previa a perder la media de 20, la EMA 20. Lo único que lo podría salvar es un rebote con una vela que la abrace. Ya pasó, ya lo intentó en su día, aquí, ¿veis? Y aún así no funcionó, se vino abajo. Y aquí no había crisis económica. ¿eh? Aquí hubo un punto en el cual eh, se subieron los tipos de interés. Hubo una subida de tipos de interés aquí. ¿eh? Pero, pero no pasaba nada. Estábamos en el mercado cripto. Bitcoin está por encima de todo eso. ¿Vale? No sea, Cada uno que yo os digo lo que veo. Yo interpreto la gráfica. Nada más. Hago un análisis gráfico. Y luego, con estos datos, cada uno aplica su propio análisis técnico, miráis los fundamentales que hay en el mercado y en base a eso actuáis. Cada uno toma sus propias decisiones. Y luego, tener en cuenta una cosa muy clara. El trading es difícil. El trading es difícil de cojones. El trading es la hostia de difícil. Esa es la realidad, ¿vale? Eh, podrán contar de que es muy fácil, de qué tal y bueno, llega un momento en el que es fácil que es como respirar, pero mientras eso se cumple pues es bastante, la verdad es que es bastante complicado, ¿vale? ir de la mano de gente realista y por lo menos no perder la cabeza fijaros en esta otra vez que caímos, ¿vale? como caímos rebote caída más grande Pedazo de caidón. Y un rebote esperanzador. Venga, que ya nos vamos para arriba. Volvemos a caer. Prácticamente al mismo punto. Uy, pero ha sido un mínimo superior al anterior. Fijaros, ¿eh? Es un mínimo superior al anterior. Ya empezamos a rebotar. Ya nos vamos tú de moon. Ragatas. Mínimo inferior a este. Eso está pasando ahora. Eso está pasando ahora. Mínimo superior al anterior. Máximo superior al anterior. también. Venga. Pero en rebotes más, más chiquininos. Hasta que empecemos a perder, hasta que perdamos el primer mínimo. Y entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Os lo digo entre las medias, os lo digo con el esquema, os lo digo con datos reales de economía que está pasando y que lo estamos viendo todos los días. El que avisa a no es traidor, es avisador, ¿vale? Como yo digo. Dicho esto, creo que nos iremos ahora a los 35, pues sería lo normal. Eh, vamos a verlo aquí mismo. vale Lo normal sería bajarnos pues, a esta zona, eh, 37 para empezar. Para empezar. Vamos a ir ampliando esto, porque van pasando, va pasando el tiempo y sigue en el mismo sitio. Y eh, no me gustaría perder este canal por debajo. En principio, podemos no perderlo y en 37 rebotar. Eso sería lo ideal. La cuestión es Veis que aquí caímos y fuimos al 50% del canal. Y enseguida nos venimos abajo. Es decir, necesita bajar la parte inferior del canal para rebotar e intentar volver al 50% del canal. Eso sería un muy buen movimiento, tocar los 43. Y sería un movimiento de los que yo digo, ¿no? De esperanzador, venga. Que nos vamos a por este máximo. Y el máximo en realidad no es este. El máximo está aquí arriba. El máximo está en 69. Esto es un rebotillo. Es un rebote de, de, de, de nada, de esto de que Bitcoin lo ha hecho algunas veces en dos o tres días. Bueno, ya lo hizo aquí, fijaros. Pam. Y aquí pues le costó un poco más. Entonces, si sigue sin haber volumen, si sigue sin haber un mercado, un mercado vacío, nos seguiremos yendo abajo. Y tendremos la falsa ilusión de que nos vamos hacia arriba. Cuidado con estas cosas, ¿vale? Esto quiere decir que no podemos hacer trading y que por el medio no podemos hacer un futurito y una cosa. Claro, no, no, no, no, no tiene nada que ver. Yo hablo del grueso de nuestro dinero. El grueso de nuestra inversión. ¿Vale? Es de lo que yo estoy hablando. De coleccionar liquidez. Porque vendrá... No sé si va a venir el mes que viene. No sé si va a venir eh, en agosto. Me es jodido. Eh, no sé en qué momento va a venir, pero que va a venir, tenerlo claro. ¿Vale? Que van a seguir subiendo tipos de interés, tenerlo claro. Que el día 4 tenemos una cita importantísima, tenerlo claro. Que el día 2 puede estar esto en 43, por supuesto, puede estarlo. Perfectamente. Vamos a ver cómo evoluciona, pero que tengáis de verdad. Os lo digo por experiencia, tener mucha precaución y bueno, pues a ver si conseguimos no morir en el intento. Importante. Línea de tendencia que tenemos en semanal, en el RSI. Yo sigo pensando que necesitamos venirnos a la línea verdecita para rebotar, como ha hecho siempre. Zona, zona, zona. Veremos a ver si llegamos, si no llegamos, si estoy equivocado, y yo estoy actuando en base a eso. Nada más. El resto, pues sigo haciendo mis pequeñitos trades para sacar, eh, pues eso... Cuatro, cuatro amosinadas. Y para pagar la luz, que está muy cara. Y el gasoil, que también está muy caro. Y el del coche, que también está caro de cojones. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Bien. Vamos a ver, eh, después de la pedazo de charla que os he echado, espero que a alguien le haya interesado. Eh, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo. Estoy disparada. Se tendrá que venir lo que ya decíamos, ¿no? A esta línea de tendencia. ¿Vale? En primer lugar. Si luego la pasa, pues ya tenemos aquí unas unas zonas interesantes, si no la pasa, puede ser el momento en el que vuelva a caer y volvamos otra vez a subir el mercado, ya lo veremos, eso eh, es algo que es otro camino distinto, pero que nos va diciendo cositas. El total market, pues como es normal, cayendo, cayendo dentro de esta línea de tendencia que marcamos de cuerpo a cuerpo, por cierres, ¿vale? O Tocando los máximos puntos posibles y pues nos da esa zona, vamos a ver si la pierde, si no la pierde. Eh, yo pienso que la perderá tarde o temprano eh, ¿qué más cosas tenemos? pues bueno, vamos a ver altcoins altcoins, uy, melos porque me habéis pedido phantom y yo phantom, pues dentro de que sea una cosa que me gusta yo estoy esperando, de verdad eh, ah, mira, además lo tenemos aquí estoy esperando momentos eh, de claudicación del mercado para comprar altcoins, eh, para comprar proyectos que. Eh, cuanto más haya caído el mercado en el momento que entremos en esos proyectos, mejor. Eh, creo que Phantom ahora mismo, por ejemplo, está en una zona de, de, de posible rebote en, el que, en la que va a claudicar. Mirar, mirar cómo... No va a claudicar, miento. En la que va a rebotar. Vamos a ver esta línea de tendencia, porque es importante. Fijaros cómo la pasa Pasa un poquito de la, media, de la zona de 50 en RSI... Y no puede, para abajo. Esto es comportamiento 50R6 para abajo. 50R6 para abajo. ¿vale? Eso es comportamiento de cripto invierno total. Total. Totalmente. ¿vale? Además, hizo un doble techo, techo, techo, y me voy para abajo. ¿Puede caer más de donde está cayendo? Por supuesto que sí. Porque si empieza a hacer, lo que digo siempre, ¿vale? empieza a hacer aquí dientes de sierra, empieza a dar por saco, esto seguirá cayendo. Ahora bien, ¿dónde puede caer? Pues justo donde está es una zona de caída. Yo creo que eh, no hace falta ser nada y ver que justo esta zona fue un máximo, fue un máximo, se apoyó aquí justo, se apoyó aquí, prácticamente no llegó y ahora sí lo está haciendo. La cuestión es, ¿está haciendo una salida mmm, por pánico vale y luego va a recuperar la zona para volver a subir? Esa es la pregunta del millón. Entonces, en función de lo que haga, podremos entrar. Yo no compraría Phantom, yo no compraría Phantom, y a lo mejor me equivoco, ¿vale? ¿Dónde está ahora? Porque puede ser que ahora toda esta zona de soporte, que es una zona de resistencia actualmente, llegue, la retestee y se vuelve para abajo. Si llega, la retestea, pasa por encima, se apoya y empieza a subir, entonces es cuando entraría. Pero si no, ni de coña porque no me está dando ningún símbolo de fortaleza ahora mismo, lo único que está diciendo es que me voy al carajo y no sé hasta dónde. Porque ahora mismo, ¿dónde puede parar? Pues fijaros, tenemos la zona de los 0.586, ¿vale? Con este máximo que hizo aquí, que fue un máximo aquí, máximo aquí, máximo aquí, ¿vale? Es una zonita, una microzona y luego, evidentemente, su zona de apoyo que está aquí abajo en los 0.41. Eso es lo que ahora mismo veo para Phantom a ...desde que perdió esta línea de tendencia... ...pues no era muy... ...muy guay... ¿Vale? ...estaba haciendo una cuña... ...y esa cuña le puede llevar bastante abajo... ...que será momento de comprar... ...evidentemente, claro que sí... ...pero tenemos que esperar a ver... ...cómo Narices... ...reacciona ante eso... ...luego... Fantón, evidentemente tiene... ...esta otra... Eh, ...más o menos por ahí yo creo que está... ...sí... ...vale, entonces... Bueno, esta otra línea de tendencia, ¿con qué nos coincide? Con este punto que tenemos aquí, que hemos dicho antes. ¿Vale? Entonces, aquí hay un punto, ¿vale? O una zona, ¿vale? En la que tenemos unas confluencias interesantes. Quizás sea un punto en el que Phantom pueda venir y en esta zona reaccionar. Pero si reacciona y no puede y la pierde, pues ya sabéis dónde está el mínimo anterior. ¿vale? Muy abajo, bastante abajo, y es jodido. Pero estos son las altcoins. Estos son las altcoins. Y esto es la realidad de las altcoins. La realidad que nadie os había contado. Bueno, yo lo he contado, pero no me habéis creído. Eh, fijaros cómo se siguen desangrando muchas. 12, 12, 10, 10, 10, 10, 10. O sea, es tremendo. Es tremendo. Y lo que nos queda por ver. Yo no quiero fastidiar a nadie. Yo tengo una entrada ahí hace poco de una altcoin. Y tengo un cagancho. Pues bueno, pues, pues me como el cagancho. Ahí lo dejaré. ¿Puede que haya un rebote importante? Eh, sí, sí, puede haberlo. Pero se tienen que dar las circunstancias adecuadas. Sobre todo que el mercado absorba muy bien el jueves las noticias, eh, el día 4 vamos, y que, eh, que no suban 0,75 puntos. Porque si queréis ver un mercado llorar y sangrar, que suban 0,75 puntos, porque vais a flipar, yo no sé, no sé, no, ya, la, igual que la otra vez sí tenía claro lo que iban a subir, esta vez no lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro porque Biden tiene mucha prisa por sangrar al mundo y por hacer, eh, tiene mucha prisa porque cuando llegue su campaña, esa que tiene a final de año, eh, por lo menos parezca que a la inflación se la ha combatido, entonces eh, es complicado ver si esa política económica va a ser la adecuada o van a hundir todos los mercados. Eh, a ellos les da igual, ¿eh? porque ellos cobran todos los meses. Y si os fijáis, la, hay un cuadro. Los miembros de la FED, creo que prácticamente, si no todos, el 90%, nunca han trabajado en otra cosa que no sea en la FED. O sea, No son gente que me puede decir, no, no, yo he estado en la empresa privada, yo sé lo que es una empresa, yo sé lo que es... No, no, no. Y se llaman economistas, manda huevos, ¿eh? se supone que son los mejores del mundo y esas cosas, pero no. Y ven el lado positivo, vamos a tener que ver un poquito el lado positivo, porque ahora vamos a ver un proyecto que me habéis pedido también, lo del Credify, NS, 29%, APE, los monitos, que bueno, pues siguen estando de moda, siguen ahí, y parecía que bajaban, ahora rebotan, están tremendos, ZRX, un 11%, no sé qué ha pasado, pero hay que rebote un 11%, pero oye, muy bien, eh, los cortos de Bitcoin, vuelven otra vez a seguir escalando, pam pam pam pam pam van comiendo terreno, mientras sea poquito a poquito no pasa nada, lo malo es el día que hace una mecha de este tipo, que es cuando nos hacen polvo, ah ese tipo, o más corta, tampoco hace falta que sea mucho más larga, pero pero sí, sí, ahí hacen chicha. Nexo, que sigue subiendo, eh, ya me enteré, eso ya me dijisteis que, es que había sido listada en Binance y esas cosas, y bueno, pues bueno, le ha sentado muy bien, pero está ahí con los latigazos que está dando. OGN, muy bien OGN, intentando ahí, el soporte, eh, soporte una vez soporte dos veces, soporte tres veces. ¿Qué pasa cuando llevamos una vez a la puerta, dos veces a la puerta, tres veces a la puerta, y tenemos máximos, cada vez más bajos, pues que al final haremos un rebote y haremos ¡pum! para abajo, ¿vale? Eso es lo que tiene pinta ahora mismo. Dom eh, 5%. Bueno, pues intentando eso, desde este punto, hacer un rebote y que, y que, y que sirva. De momento este a punto justo de aquí de apoyo, que fue estos mínimos, ahí le ha, ha rechazado y bueno, pues paciencia, poco a poco, a ver si es capaz de, de remontar un poquito, o VR, que ya sabemos que contra el Ethereum, que cada vez que Bitcoin baja, él sube, eh, Monero, que sigue su caminito, ¿eh? hizo esta pequeña corrección, y vuelve bueno, ahora intenta salir alza en la media de 50, un punto muy, muy bueno, un punto mágico, la cuestión es eso, este cruce que tenemos aquí en el All in One, sea un falso cruce, y vaya para arriba, ¿por qué? porque nuestra línea Nitro, la blanca, está alcista, con lo cual este no le hago caso, espero, y seguramente volverá a Ahí subiendo, si sí, todo va bien, si no, pues hay veces que, claro, que evidentemente cuando hay cambio de tendencia, cruce negativo y nos vamos para abajo. Zona de soporte, aquí la tenemos marcada en la zona de 190 aproximadamente. Eh, velas, que bueno, ahí sigue Bittrex haciendo de las suyas. Eh, con velas, igual, paciencia, hay que tener más paciencia, todavía queda tiempo hasta que no venga a tocar la parte del canal, ya le va quedando cada vez menos, ¿vale? Creo que, eh, que valores como velas y demás... Eh, cuando lleguen aquí donde la estamos esperando, eh, si llega al punto y de verdad rebotan y, y hacen algo el resto de valores harán lo mismo porque son valores bastante importantes que sigue sí, bastante gente que tienen un cierto eh, volumen en el mercado entonces bueno, vamos a ver qué tal VR eh, también está un 2% Idex, Hero, que iba rascando poquito a poquito pero todavía no ha llegado donde la queríamos, por ahí abajo eh, y bueno, pues está, parece que quiere estar ahí, intenta aguantar en esta zona de los 0.30, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Eh, los largos de Bitcoin nada, los melones que están aquí igual. Eh, toque, toque, toque, toque. Si toco muchas veces una cosa, puedo romperla. Pero bueno, como también está tocando arriba 1, 2, 3, 4, 5, pues está intentando también romper esa horizontal. A ver cuál es la que gana. No está la cosa como para ganar al alza, pero bueno. Eh, Filecoin también anda un poquito por ahí, con 1%. Oye, muy bien. Pero igual, ¿veis la situación como es muy similar? Toque, toque, toque. Y ha intentado romper por abajo arriba, pero no ha podido. El volumen, bueno, pues ha empezado a crecer aquí un poquito. Aquí estaba bastante bajete. Y a ver si sube un poco, pues a lo mejor puede hacer algo. Pero lo que digo, no se ve interés en el mercado. Y ese es el gran problema, que no se ve interés en el mercado. Vamos a ver, eh, teníamos por aquí... Mmm, Credify. Credify. No veo nada no, por aquí. ¿Qué es eso? Si... me decís lo que es, pues yo lo veo. Pero si no lo veo aquí, no... no, no puedo ver nada. ¿Vale? Que me pusisteis? Pero... ya me ponéis un link o algo de la plataforma y lo podemos ver mejor. Eh, bueno, dicho lo dicho, señoras y señores. Vamos a terminar con Bitcoin. Eh, tenemos... Pinta, tenemos pinta, esto es Bitcoin en 4 horas, de ir a esta zona de mínimo, esta línea de tendencia, toque, toque, toque, pues que es esa zona en la que tocaremos. Importante, si perdemos esta zona de soporte de los 37,5, 37,4, ¡pum! Siguiente escalón, ¿dónde está? En los 35, tenerlo muy en cuenta... Y bueno, pues eh, ahorrar un poquito, <risa> ahorrar un poquito porque pueden venir las rebajas. En fin, no os cuento nada más que ya me enrolla demasiado. Chicos, chicas, lo he dicho siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.